Conocen ustedes a Julio Verne, Alejandro Dumas o Emilio Sola. Estos son algunos de los nombres de escritores franceses que antes solían traducir. Afortunadamente, hoy en día los dejan íntegros en sus idiomas originales, pero nos queda el problema de cómo pronunciarlos correctamente. Por eso hoy tengo a Amici, Hola, buenos días. la traductora oficial en francés del canal que nos va a enseñar cómo pronunciar correctamente los nombres de los escritores franceses más famosos, así que comencemos. Hola Aarón, Aarón ¿quieres salir? ¿Vas a pronunciar algo? ¿Y algo? <risa> Hey, ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura Y hoy estoy aquí con Amici, la traductora del canal Que ustedes pueden recordar por el tour de librerías en Lyon o en París O cuando fui a su casa a ver los libros de más de 700 años que tiene su papá Vean esos videos en la descripción que les voy a dejar ahí Hoy vamos a aprender a decir estos nombres correctamente Además sí te tengo una sorpresa, ¿Así? una trampa <ríe> Que no te había dicho antes Acá tenemos los nombres de todos los escritores y ya va a irlo sacando a poquito y aparte decirnos cómo se dice correctamente en francés, tienes que decir el nombre de una obra de cada uno de ellos. Antes de comenzar, quiero que me dejen en los comentarios qué otros nombres de autores traducidos conocen ustedes en otros idiomas, por ejemplo, me acuerdo de Carlos Dickens o muchos otros más, déjenlos ahí en los comentarios, pero otra cosa que quiero aclarar antes de conocer cómo se dice correctamente los nombres de autores franceses es que no importa si no saben decir el nombre de los autores, pues... Eso es una bobada, súper snob, ahí andar diciendo, oh, bla, bla, porque es imposible saber cómo se dice correctamente los nombres de todos los escritores en todos los idiomas. Así que nada, simplemente este video es para que aprendamos cómo se dice, sin un poco reírnos y conocer de literatura francesa. Así que vamos a empezar, a sí con el primer nombrecito. Vamos. <ríe> Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Yo antes lo decía Guy de Maupassant. No bueno. está mal. Gui, mejor Guy. Guy de, de Maupassant. Bueno. Qué autor, eh, qué hora de Gui de Maupassant. ¿te gusta vale. Le Orla, que es muy pequeño, solo como 10 páginas, quizás un poco más. No, no me acuerdo exactamente, pero es súper, súper, súper bueno. Sí, es un cuento. El Orla, lo tradujeron en español. Sí. El Orla, sí. Vamos con el siguiente. Vamos, tengo miedo. Charles Baudelaire. Ah, ese es difícil. Charles Baudelaire. Uh, Charles Baudelaire. Sí, ¿qué leíste, Charles Baudelaire? Me cento suizo un poco. Sí, oh. Sí. Sí. Me preferiría tener una cuenta suiza. <laughs> una cuenta de banco suiza. Uh, pues. Uh, les Fleurs du Mal, más famoso. de poesía. Perfecto. Siguiente. A ver, hay unos muy buenos y hay unas trampas también. Albert Camus. Albert Camus. Lo he escuchado decir. Albert Camus. Sí, Camus. Es como mi profesora de francés nos da un tip para decir esta U y es eh, como si fuera una vaca. Entonces dices, Albert Camus, ahí tienes para que es el tip a tus estudiantes de francés, ya clases de francés. La peste, peste. l'étranger Genial, buenísimo. Siguiente. Hola. Oh, Hola, <ríe> oh, qué francés. Ok. Ah. Voltaire. ¿Y cuál? Es? Voltaire es el seudónimo, pero ¿cuál es el nombre? François-Marie Arouet. Wow, qué ¿No? François-Marie Arouet. Sí, la verdad no lo conocía. Tampoco. No. No. Ah, Voltaire. Es Voltaire. ¿Y qué es que ah, Voltaire, Voltaire, Voltaire. Voltaire. Uh, no sé. No. Sabes nada no. De Voltaire. Bueno, vamos attends, a ver. Attends, dos vamos a buscar. Sí. Busquemos en... Goodreads, por cierto, síganme en Goodreads Ah, me sí, claro Ah, sí, sí. no, el, el, uh, el cándido Me encanta el cándido, ah, claro. súper bueno ¿Te gusta? Qué vergüenza ah, sí. Uh, sí, me gusta mucho el cándido sí, ese lo tradujo, por cierto, Hector Adfacio Lince En español, a ver, siguiente, a mí sí. No soy muy buena <risa> Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Guillaume. Oh, Llegó Aaron. Aaron. Eh, Guillaume Apollinaire Alcohol Alcohol. Es una obra de... ¡Sí! Es muy famoso Apolinar por los... Eh, ¿Cómo es que se llama? Los poemas que son como en figuras. Ah, ca uh, caligra caligramas. caligramas. Caligramas, sí, exacto. Sí, que son como poemas que hacen un dibujo. Muy famoso por eso Apolinar. Ok. Annie Arnaud. Ah, Annie Arnaud. Muy famosa por estos días. Ganó el premio Nobel de Literatura el año pasado. L'Evénement. Contemporánea, comparado con todos estos hombres clásicos. Marcel. Proust. Marcel Proust. ¿Es ese es el verdadero nombre de Proust, ¿no? ¿O es un seudónimo. No, no, no, es su nombre de verdad. Bueno. Uh, a la recherche du temps perdu. ¿Cómo se dice en español? La búsqueda del tiempo perdido. Ah. Vuélvelo a decir en francés. A la recherche du temps perdu. Qué lindo, oh la la. <laughs> <laughs> bueno, siguiente. Está bueno. Uh... Paul Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Uh, Paul Verlaine. No sé. Sí. Yo creo que yo me leí uno de Verlaine muy bueno. Te lo voy a traer, lo acá. Uh. Ah. En este libro de la petite anthologie de la poesía Française que me compré en el tour de librerías en Nantes, por cierto, véanlo ahí. Creo que leí uno de Verlaine. Me encanta. Tenme aquí, yo lo busco. Il pleure dans mon coeur. Es muy lindo. ¿No lo conoces? No. Ah, es súper lindo. Y por esto, eh, por esta, ahorita estábamos hablando a mis y yo, que cuando uno aprende idiomas, yo no sé si a ustedes les pasa eso, es muy lindo porque cuando uno aprende una nueva palabra en un idioma nuevo, a veces uno recuerda muy bien dónde la aprendió. Y yo aquí aprendí una muy buena, que es eh, Dei, el duelo. Ah, Dei. Dei, Dei, el duelo. Pero bueno, ahí está, Verlaine. Eh, siguiente. Honoré de Balzac. Balzac, una obra de Balzac. No. Piel de Zapa es una obra en, en español. ¿De qué? Balzac. Piel de Zapa. La comedia humana. Ah, la, la comedia humana. Ah, sí, si, perdiste, reprobaste si. tu si. curso. Sí, de... soy super mala. Ah, <rire> oh, sí. Si. Jean-Baptiste Poquelin. Ah, sí. Si. ¿Quién es Jean-Baptiste Poquelin? Es un pseudónimo de. Molière. Ah, Molière. La, le malade imaginaire. No sé cómo es en español, lo voy a dejar aquí ¿Vamos a hacer todo uh, todo o puedo elegir más o menos? El, no, no, no puedes mirar vale, oh, no. Pero vamos a hacerlos todos pues, pero no puedes mirar ¿Eh? Ok, no, pero no trampa, Victor Hugo Ah, Victor Hugo, este sí lo traducen pero no hay tanto problema Y Victor Hugo, ¿qué le dice Victor Hugo? Muchas cosas Attends, espérons deux secondes. Euh, le dernier oui. jour d'un condamné Le dernier jour d'un condamné, je ne sais pas. Le misérable. Claro. Ah, il y a les misérables de Victor Hugo. Siguiente. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Rimbaud est. Poète aussi. Je crois que le, le dormeur de Duval, qui est super bonito. une de mes favoris. Est-ce un poème ou une collection de poèmes Non, non, c'est un poème. Ah, le dormeur Duval. Duval. El durmiente del valle. Sí, sí. Mira, el durmiente del valle. Ah, el durmiente del valle. Muy lindo. Vamos a dejarlo también en la descripción para que lo lean. Siguiente. Suivant. Frédéric. Ah, se me dijiste que no sabías. Es francés. Ah, Es muy famoso. Es súper difícil de pronunciar sí. para mí. Las, que no sé siquiera si es un nombre francés. Ah, no, no. Eso. Es súper alemán, ¿no? No, ni idea. Creo que es. Pero es un autor muy famoso, hay una reseña de él en el canal. El eh, amor dura tres años, un libro muy gracioso. Es un escritor muy gracioso, también oh, es director okay. de cine. Me gusta. Fake video. Ay, tengo otro por ahí, míralo ahí. Socorro, perdón. Bueno, es gracioso. Suifon. Vas más o menos bien a mí, sí. Más o menos bien. Escritora actual. Escritora actual. Sí, nos, pues, tienes que recomendar un escritor o escritora actual, francés. Ok, tengo una. Leticia Colombani. Uh, la Tres es uh, lo más famoso. Ah, la ¿Conoces? trenza. Sí. Ah, sí, es muy famoso. Super. La trenza. Super. Ah, quedan unos muy buenos todavía. Unos muy difíciles quedan. Sí. ¿Ah, ¿Ah sí? Yo, sí? Sí. Pues para la gente en, en español. Jules Verne. Jules Verne. Julio Verne. El Tour del Mundo en 80 días. El... La Vuelta al Mundo en 80 días. Por cierto, si les gusta Julio Verne, también estuve en Nantes, la ciudad donde es Julio Verne. Hice un tour por todo Nantes con los lugares de Julio Verne. Muy linda esa ciudad, sí. me encanta. Mi segunda ciudad favorita de Francia, después ah, sí? de Lyon. Ah, sí. después de Lyon. Es Michel. Ah, está mal escrito. Michel Welbeck. Lo escribí mal. Submisión. Soumisión. Ah, yo lo tengo acá. Uh, está ahí, mira, su misión. ¿Has leído? No, ah. esto me lo regaló un lector del El Clé. gran lector me lo regaló estos días. Yo de Huelbeck he leído La carta y el Territorio. El mapa y el territorio. En español lo leí, por cierto. Siguen difíciles, sí. no para ti, obviamente. Oui. Ah, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Sartre. Huitlo. Huitlo. Huitlo. Es una, una pieza de teatro. Otro es la náusea. ¿Cómo es la náusea en francés? ¿La qué? La náusea. ¿La nausea. La nausea? ¿La nausea La náusea es como... <risa> la náusea. <risa> Mi profesora de francés decía que es un libro con un gran título porque le causó náuseas ese libro. Excepto Huyiklo, no me gusta mucho. ¿Ya tienes uno nuevo? Tengo. Ah, sí. Ah. Tengo. Émile Zola. Émile Zola. Emilio Sola. Uh, Emil Zura, siempre tengo un hueco para lo, lo más evidente. No sé. Uh, Zura, Emil Zura, hay... I... Google al rescate a Misi. Sí. Charminal, Charminal. Charminal. Nana. Lo sí, pero Charminal. Más. Charminal, sí. ¿Lo, ¿Lo leíste? No, uh. Tiene, Es súper bueno. Sí. Pero súper gordo. Sí. No sean como yo, que lo sé pronunciar, pero no lo he leído. Sí. <ríe> bueno, siguiente. Oh, lo, lo. Uh... Uh... Tu favorito. favorito Gustave Flaubert Gustave Flaubert l'auteur de euh, Madame Bovary Madame Bovary L'éducation sentimentale Qu Qu'est-ce Non, non, non Madame Bovary Madame Bovary <rire> euh, Alexandre Dumas Alexandre Dumas Ah, non, si irai eh, Padre ou Hijo Tienes que decir una del padre y una del las... hijo. Ah. <laughs> no. <laughs> Les trois mousquetaires. Les tres mousquetaires, no ah, sé si. Hay uno que es muy bueno que, que se llama Pauline. Pauline. Pauline. Mm -hmm. No la había escuchado. Visita su tumba en Francia. ¿Dónde? Está en el que está en Montparnasse. No, ah, Montmartre. En Montmartre. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ahí está. No, no, no, no tengo nada. No! no. A sí, por favor, el ah, el segundo sexo. Claro. Simona de Bellavista, <ríe> sería en español. Antoine de Saint-Exupéry. Casi que de último, habría sido súper poético. Okay. Antoine de Saint-Exupéry. Uh, hay uno, pues el principito, uh -huh. pero hay uno que se llama Letra a un otage Súper bueno. Carta a un rehén. rehén. rehén ahí está. Eh, dato curioso, Antoine de Saint-Exupéry es de Lyon y muy cerca. vivió muy cerca de donde vivía Missy. Sí. Super linda la casa, super linda la plaza. Y el libro, El Principito, Le Petit France. Sí. Ah. Sidonie sí, Gabriel Colette. Colette, no conozco nada de Colette, solo fui a su no tumba no en Francia. Nada, nada. Tampoco. No. <laughs> <laughs> Yo conozco su tumba en Francia. <laughs> ¿Conoces mejor que A ver, ¿qué escribió Colette? Le viro de la ah, niña. Chérie, chérie, chéri, sí, sí. Querida. Querida. Bueno, esos fueron todos, mami, sí. Ouais, sí, fue sí lo superamos. Mal. Tu calificación de 1 a 10 es 8. 8.5. Pero es súper simpático. Bueno lectores, esos fueron todos los nombres de los escritores franceses. Muy divertida la actividad. Espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias a sí por tu gracias. colaboración. Entonces bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. Chao. Chao.